en este video vamos a ver otro caso yo ya sé entonces que mi caja para imagen tiene necesita una imagen que tenga un tamaño de impresión de 2,145 y de alto 4,33 pulgadas esto con la imagen configurada la resolución que yo he previsto en este caso en GIMP yo tengo una imagen y vamos a ver el tamaño de la impresión, si acá lo colocamos en pulgadas, sabiendo que aquí está configurada correctamente la resolución, veo que el tamaño de impresión excede bastante lo que yo necesito, así es que en este caso le voy a dar, voy a volver a Scribus sí y voy a colocar mi imagen diciéndole desde acá importar, obtener imagen, y voy a elegir la llama. ¿Bien? En este caso fíjense como la imagen excede el, el área del marco, yo podría si quiero hacer un doble clic dentro del marco y ubicar esta imagen donde yo quiera. ¿sí? El problema de que me esté sobrando información, eh, vamos a ver cuando generemos el archivo final de pdf, que ahí lo vamos a resolver. Pero podría ser que a mí no me satisface esto que yo veo acá, porque yo quería que se viera la llama completa. Entonces, sí, en este caso, cuando yo sé que la información que tengo me alcanza, y en este caso hasta sobra para este marco, yo podría decirle desde elemento y teniendo... Eh, perdón, tengo que salir del interior, seleccionar el marco, venir a elemento y decirle Ajustar imagen a marco, ¿bien? Pero, ¿qué ocurre? En este caso, no me está faltando información, sino que las proporciones de la foto no son las adecuadas para este marco. Entonces, lo que voy a hacer yo es editar la foto. Para eso, sí, voy a venir a GIMP, a un editor de imágenes, y voy a venir a imagen y le voy a decir escalar imagen, en este caso. Entonces, aquí yo tengo el tamaño en píxeles, lo que voy a hacer es acá colocar pulgadas, ¿bien? Y yo aquí sabía que necesitaba, eh, si recordamos cuánto decía acá, eh, 2,14 de ancho y 4,33 de alto. Entonces, si yo acá coloco 2,14, como esto está encadenado, aquí se actualiza automáticamente. El alto no es suficiente. Bien, entonces tengo que partir del alto y colocar el alto que tenía yo en mi caja de texto, que era 4,33. Entonces coloco acá 4,33 y veo qué ocurre aquí. Ahí tendría mi imagen escalada para que ocupe completamente el marco de imagen. Y lo que va a ocurrir es que voy a desperdiciar eh, un pedacito del ancho que veré eh, cómo lo ubico. O si sea, acá le doy escalar, bien, y ahora voy a guardar esta imagen. Para eso la tengo que exportar como. Y voy a elegir llama eh, editada. TIF. Y le voy a dar exportar. Bien. Eh, no guardo capas. Le doy a exportar. Ahora, si yo vengo a Scribus nuevamente. Selecciono mi marco de texto y le digo archivo, eh, importar, obtener imagen, voy a elegir llama editada, aceptar, no me lo ha tomado, voy a borrar directamente y crear un nuevo marco, debería haberme lo tomado, ahí archivo, importar, obtener imagen, Ahí. Bien, ahí quedó exactamente el archivo como yo lo necesito. Ahora sí puedo hacerle doble clic y elegir si quiero centrarlo un poquito más o acomodarlo un poquito más. Bien, esto, esta situación de que me sobre información es totalmente lícita y no hace perder nitidez a la imagen.